Muy bien, continuamos con la información aquí en Última Hora Pasto y vamos de inmediato con nuestros invitados porque ya están eh, en la sala. Precisamente vamos a hablar de un tema bastante importante que si usted es emprendedor y si usted eh, tiene algún tipo de emprendimiento, algún tipo de producto y usted está buscando apoyo por parte de expertos, pues hay una estrategia bastante importante que se está gestando desde Parque Soft en Nariño. Y estamos precisamente con Gustavo Barrios, él es el gestor de emprendimiento y transformación digital de Parque Soft. Gustavo, gracias por estar con nosotros aquí en última hora y cuéntenos cuáles son las estrategias y sobre todo la invitación que tenemos en esta mañana para los emprendedores de nuestra región. Vale, muy buenos días para todos. Gracias por la invitación. Eh, ahorita, eh, parque Soft Nariño realiza una convocatoria para todos esos empresarios y emprendedores que cuentan ya con un producto mínimo viable. ¿sí? Esta convocatoria se abrió desde el 1 de abril y cierra sus inscripciones hasta el 21 de abril. La idea de la convocatoria es que trata de hacer un acompañamiento. Para esas personas que desean fortalecer, eh, innovar, acelerar y realizar un crecimiento para ese modelo de negocios y el producto mínimo viable que han realizado. Esa es la información para que quienes estén interesados pues puedan participar de esta estrategia y de esta convocatoria que Parque Soft, como siempre, con buenas estrategias para nuestros emprendedores. Pues, Gustavo, gracias por su tiempo aquí en última hora y esperamos que tenga acogida y que, por supuesto, los emprendedores eh, aprovechen esta oportunidad que ParqueSoft les está dando. Cabe recordar, ¿es totalmente gratuito, me imagino, o tienen que dar algún aporte las empresas o los empresarios? No, todo es completamente gratis. Lo importante es que ellos deseen que seguir creciendo y con el apoyo de ParqueSoft lo van a poder lograr. Una importante oportunidad que se presenta. Gustavo, gracias por su tiempo, muy amable. Igualmente, muchas gracias, que tengan un feliz día. Feliz día para usted también. Pues son las 8 de la mañana con dos minutos. La información desde Parque Soft Nariño aquí en última hora para que ustedes aprovechen también este, este apoyo que se les brinda a las entidades.